Os decía que vamos a intentar eh, seguir con la sesión y eh, ahora nos toca presentar, que es la otra parte del evento, la revista que hoy presentamos y que es eh, el número 5 de la revista 17. Para ello, eh, contamos en primer lugar con Manuel, si te puedes acercar, Manuel Sánchez Montero, que es el director de Incidencia y Relaciones Institucionales de de Acción contra, el Hambre. Acción contra el Hambre y el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, aquí también representantes, están eh, acompañándonos porque son quienes coordinan esta revista y eh, a la que nos han dado pues voz esta vez a tanto a María Jesús Muñoz como a Julián Romero de oficio y a mí para coordinar este número especial dedicado a finanzas sostenibles. Aprovechando la semana de la educación financiera queríamos compartir con vosotros la revista y dar la palabra luego a algunos de los autores que han participado en ella. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias Marta, buenos días a todos y a todos. Es un, es un placer estar en este quinto número de la revista 17 que voy a esbozar brevemente eh, porque desde hace unos cuantos años en Acción contra el Hambre y junto con el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid tenemos un poco la inquietud de promover un espacio de diálogo entre distintos. Eh, la Agenda 2030 nos ha ofrecido justamente un marco estupendo para poder interconectar no solamente temas que se tocan mucho entre sí, pero que en la praxis e incluso en la teoría, en muchos casos, están muy desconectados. Grandes retos que necesitan de la eh, colaboración intersectorial eh, y entre, como digo, actores diferentes. Eh, la revista 17 pretende justamente intentar informar políticas y prácticas para ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, justamente intentando aunar el conocimiento académico, el conocimiento práctico, eh, la academia, la investigación junto con los operadores y con las entidades normativas que nos parecen importantísimas. Por eso eh, la importancia de que eh, productos, los productos que saquemos adelante eh, tengan la capacidad de informar y de ser inteligibles y aplicables por eh, las entidades normativas, autoridades públicas, eh, y evidentemente eh, creemos que ese es un poco el espíritu que se está consiguiendo con estos cinco números que llevamos hasta ahora. Hay un dato que quiero compartir con todos y es que hasta el día de hoy pues es una historia muy bonita porque tenemos ya 30, más de 33.000 consultas a los artículos que se han producido en esta revista y mmm, no son ni más ni menos que el éxito de los autores que han sido capaces de sintetizar y de transmitir eh, no solamente mensajes sino sobre todo conocimiento. Por otro lado, decir también que esta revista nace en el año 19, eh, heredera de dos revistas, la de Responsabilidad Social Corporativa y la revista del Tercer Sector, eh, que se han fusionado dando lugar a un nuevo deal, un nuevo reto, que es el de justamente intentar interconectar todas esas disciplinas que, que, a, que, que nutren, digamos, eh, lo que creemos que debe ser un poco el, el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, no voy a alargar mucho más, pero sí que me gustaría sin duda resaltar algo que estamos viendo hoy ¿no? y es que la revista 17 es un espacio que intenta albergar a distintos y eh, las sinergias, las alianzas que se generan, como puede ser por ejemplo con este proyecto eh, encabezado por la UNED y apoyado por Erasmus, eh, claramente nos, nos ayuda a ver que esas alianzas entre muy distintos es, son, son muy posibles y son muy fructíferas. Eh, daros las gracias a la UNED. Marta, equipo coordinador, por este número y desear pues muy buen viento para que no solamente sea el número, sino que luego se pueda explotar para de nuevo poder influir e informar a aquellos que tienen las responsabilidades para utilizar este conocimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias Manuel. Nos vamos a levantar por el tema de espacio y vamos a dar la entrada a Emilio Antíberos y a Pablo Esteban, que junto con María Jesús Muñoz presentarán el número especial. Y os, os comentamos que están abiertos, es decir, que se pueden descargar todos los artículos y es un poco el fin también social que tiene la universidad o, o la investigación, dar a conocer lo que trabajamos. Así que os dejo con ellos. Gracias, Marta. Bueno, mientras Emilio y Pablo toman asiento. Eh, yo creo que puedes presidir. Pues, eh, ante todo, yo quisiera dar las gracias a la revista 17 y al Consejo Editorial por la posibilidad que da esta revista de aunar en un número la divulgación científica, por un lado, y los desarrollos más recientes en, tor en torno al papel que tiene el sistema financiero en el impulso de la sostenibilidad y su articulación en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando... Marta, Julián y yo decidimos un poco cuál, cómo tendría que articularse este, este número. Nuestro objetivo era que todos los trabajos llevaran a la reflexión eh, y que aportaran conocimientos sobre el grado de madurez de las finanzas sostenibles en, en España. Pero eh, quisimos extender esa, ese alcance a América Latina porque por, eh, por cercanía, Simplemente lingüística era una ocasión buenísima en la que ver cómo en, en, en ambos contextos culturales y, y económicos se está desarrollando el, la, las finanzas sostenibles, que muchas veces simplemente la vemos desde un contexto muy anglosajón. Y, y quizás hay, hay diferencias y tendríamos que, que dedicar un poco de, de reflexión y ese fue el objetivo de, esta, de este número. Eh, el objetivo era ayudar a reflexionar a todos los actores del mercado financiero, ...sobre su papel en este sistema para no dejar a nadie atrás, porque el sistema financiero somos todos en el fondo y, y muchas veces pensamos que es un ente externo que nos afecta y al cual no tenemos, no tenemos capacidad de influir, pero, pero, pero la realidad es que afecta a todos y, y el objetivo de este sistema debería ser no dejar a nadie atrás... Y sobre todo en entornos de crisis como el que acabamos de, de vivir, que creo que estábamos olvidando muy rápidamente y a lo mejor las lecciones aprendidas deberíamos pues dedicar un poco de tiempo a reflexionar qué es lo que ha pasado y dónde, y dónde estamos. Que tenga en cuenta los impactos de las decisiones eh, de inversión y de financiación, así como la valoración de riesgos asumidos en un ámbito en el que no solo desde una perspectiva social, pero también el medio ambiente y el clima van a ser factores críticos para la toma de decisiones eh, económicas y, y, y de casi de cualquier decisión en la vida de, de las personas y de los actores que operan en el sistema económico, que también somos todos, que a veces también se nos olvida. Y un poco cuando se, de, se definió la, toda la estructura del número, pues lo que se hizo fue invitar a distintos agentes y a, a que profundizaran eh, en artículos en el que se presenta el nivel de desarrollo de las finanzas sostenibles de estos diferentes actores. Pues, eh, actores que, ...que todos tenemos en mente, como son las agencias de rating, es decir, los que generan los sistemas, la, la información que se usa para la toma de decisiones en, en el sistema financiero, pero también las instituciones públicas que tienen que impulsar o, o refrendar o, o apoyar determinadas acciones frente a otras, es decir, que pueden hacer de, de, de moderadores de, de, de las soluciones que se vayan tomando en este sistema financiero... Y también de actores de la sociedad civil y que, que, que muchas veces son generadores de nuevas ideas, de nuevas propuestas, de, nue de nuevas tecnologías incluso que puedan ser utilizadas como es las microfinanzas que hemos aprendido un poco desde la sociedad civil del sur incluso hacia el norte. Eh, o de países con rentas más bajas hacia países con rentas más altas eh, cómo poder eh, pues dar nuevas soluciones a, a, a los problemas que pueden surgir en el sistema en el sistema financiero el papel del sistema bancario eh, tanto en España como en Latinoamérica por lo tanto el objetivo de todos los artículos y notas porque hay distintos niveles de, de profundización y hemos dado eh, pa, podemos decir espacio a que tanto desde la ciencia, que siempre tendemos a enrollarnos más en, la, en los resultados, como otros eh, ámbitos donde son más directos en cuanto a, a cómo, cómo presentar su papel en este sistema financiero, pues hay distintos niveles de, de trabajos, eh, artículos y notas, ofrecer información actualizada y con rigor científico de los avances de la ISR, eh, el sistema bancario, el sistema microfinanciero y el entorno regulador y que nos ayuden a, para que nos ayuden a establecer, como bien ha comentado el coordinador de la revista, eh, las bases sobre las que construir un sistema financiero más sostenible y más resiliente. Para eso, eh, en este acto, pues eh, vamos a dar la palabra a dos de los autores, o, bueno, dos o representantes de los dos eh, papers, porque tanto uno como otro tenían varios autores, que nos presenten un poco eh, esos algunos de los resultados de, la revista, de, de los que hay en la revista. Eh, en primer lugar, el profesor Emilio Octiveros nos presentará la ponencia titulada eh, The Green New Deal y las finanzas sostenibles en Europa, donde nos presenta pues, una aproximación a la importancia de estas iniciativas a nivel comunitario y cómo se va a trasladar al entorno regulador y, y básicamente a todo nuestro entorno en el sistema financiero pues a nivel nacional, pero, y cómo interactuamos con el resto de, de Europa en finanzas sostenibles. El profesor Emilio Ontiveros es catedrático de Mérito de, de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerector y fundador de AFI, analista Financieros Internacionales, en 1987, y en el actualmente es presidente, si no de AFI, autor de múltiples libros, artículos sobre economía y finanzas en revistas académicas, en divulgación, en medios de comunicación y es miembro de consejos de administración en distintas empresas y desde julio del 2020 es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Eh, por no cortar luego todo, voy a presentar a Pablo el siguiente artículo y así luego pues vamos más, con, con más flexibilidad, o sea, con más rapidez. Eh, Pablo Esteban está aquí como representante del grupo de investigación FinRES de la UNED y se centrará en el papel de Europa en generar un sistema bancario que permita desarrollar unas finanzas más sostenibles. Nunca me gusta decir finanzas sostenibles solo porque la sostenibilidad es algo que va gradualmente y yo creo que lo que tenemos que intentar es ser más sostenibles cada día porque nadie es totalmente sostenible o totalmente insostenible. Hay muchas, muchas graduaciones y quizás ahí pues, tenemos mucho que, que, que clarificar al sistema financiero también que en este momento se le llena la boca de sostenibilidad y a lo mejor pues, debería volver un poco a los orígenes de que llevamos muchos años desde la academia intentando transmitir y ser muy rigurosos sobre el concepto, pues creo que hay, un, hay mucho papel ahí todavía para la academia. Pablo está vinculado al grupo de la UNED, el FINRES, es doctor en Economía Financiera de la empresa por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid y compagina su labor académica con la actividad profesional en finanzas internacionales y banca para el desarrollo en América Latina. Si me he dejado algo de cualquiera de vosotros, currículums que queráis eh, destacar, pues es, es el momento. Y si no, pues, eh, profesor Montiveros, cuando quiera. Pues muchas gracias. <coughs> Buenos días. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias por diversas razones. Dar las gracias, en primer lugar, a mi a mi buena amiga Marta, por pensar en mí, por pensar en nosotros y a la revista, desde luego, a la revista por dar cabida ¿no? al trabajo que hemos hecho Ángel Vergés eh, y yo y también por estar en este acto en compañía de, de colegas y de una audiencia bien, bien respetable. ¿no? El, el trabajo nuestro, el artículo nuestro, que aparece en la revista tiene una función muy primaria, muy elemental, y es tratar de hacer una revisión relativamente general sobre cuál es el estado de relación, de maridaje que hay entre los sistemas financieros y, y los objetivos de sostenibilidad, fundamentalmente de sostenibilidad medioambiental, ¿no? con una parada, algo más detenida, con una atención eh, diferencial en, en el mercado de bonos Verdes, en el mercado de bonos Verdes como, de alguna forma, eh, fenómeno más destacado en lo que han sido las finanzas verdes, o no las finanzas sostenibles. ¿no? Y, y si hubiera que hacer una síntesis muy rápida y, y dedicarnos luego a discutir, lo que podríamos decir es que, eh, que el vínculo entre, entre los agentes financieros, eh, tanto en términos individuales como en términos institucionales, y el cumplimiento, la satisfacción de, de los objetivos de sostenibilidad, tomando como referencia básicamente los acuerdos de París de diciembre del 2015, es creciente, es desigual, pero cuando uno contempla con una cierta perspectiva eh, ese grado de aproximación a, al respeto a esos objetivos, eh, no tenemos más remedio que verificar eh, un progreso. ¿no? Dentro de ese progreso, el ámbito probablemente que ha recibido una mayor atención y que también ha registrado un mayor crecimiento es el de las finanzas verdes ¿no? eh, y dentro de él, el de los bonos verdes. La conclusión anticipada que se podría deducir es que más allá de las voluntades de los distintos agentes, hay algo que, que en finanzas es esencial y es demostrar que determinado tipo de acciones son rentables. Y la conclusión es que ser verde en términos de finanzas es rentable. ¿eh? Por lo tanto, se podría decir que es la precondición para que efectivamente eh, haya un cierto desarrollo en este ámbito. ¿No? Lo primero que hacemos, lo primero que cabe hacer, lo primero que hacemos en nuestro artículo, pero probablemente el fundamento sobre el que se asienta ese desarrollo de las finanzas verdes es la evidencia cada vez más contundente de, de ese desequilibrio, de esa asimetría entre naturaleza y humanidad. ¿no? El deterioro. Eh, eh, continuo tiene distintos eh, exponentes, pero sobre todo eh, una trascendencia económica particularmente importante, tanto en términos de, de costes directos, que lo, lo vemos a través de, de los partes de guerra, por así decirlo, que dan las compañías de seguros de todo tipo de, de catástrofes eh, asociadas, determinadas por el deterioro, o por la emergencia climática, como impactos ya más directamente eh, económicos, impactos que calificamos de indirectos, pero que no son eh, menos importantes. Por ejemplo, eh, bueno, de todo lo que voy a afirmar hay observación empírica y en el trabajo, en el artículo, hay también demostraciones estadísticas, pero la, la ahorro ahora, ¿no? Por ejemplo, el vínculo entre, entre el deterioro medioambiental y descenso de la productividad, eh, Está, está demostrado lo está demostrado a través no solamente del deterioro de la salud o de la pérdida de vidas humanas, que es una de las fuentes de erosión de la productividad, de reducción en última instancia del crecimiento potencial de las economías, sino también, como es obvio, a través del, de la destrucción de, de capital productivo, de la erosión en el rendimiento de... También de las dotaciones de capital en, en la agricultura, en la pesca. Sobre esto hay, como digo, verificación empírica suficiente. ¿no? Pero lo que también se ha puesto de manifiesto, y quizá esto ya empiezan a ser palabras mayores para el sistema financiero, es eh, una manifiesta complicación en la gestión de la estabilidad macroeconómica. ¿no? Eh, el aumento de la volatilidad de, de los precios de determinados activos originados por los cambios de, de temperatura, por la erosión de, en el valor de los activos vinculados al medio ambiente, etcétera, O la presión sobre la sostenibilidad fiscal que ejerce ese deterioro ha hecho que eh, uno de los frentes eh, que presta más atención a esos daños sea precisamente la estabilidad eh, macro. ¿no? La relación, en definitiva, entre eh, deterioro medioambiental y crecimiento, estabilidad del crecimiento y crecimiento potencial, eh, ha hecho eh, que esto trascienda el ámbito de, de, de interés de gente más o menos sensibilizada, de profesionales o de académicos más o menos sensibilizados. Sobre esas fases, sobre esos hechos, el sistema financiero ha tomado buena nota, los agentes financieros han tomado buena nota. En principio, yo diría casi, casi por razones específicas, profesionales, porque la obligación de cualquier profesional en el mundo de las finanzas es tratar de anticipar resultados. ¿no? Eh, en segundo lugar, porque... bueno porque la, la evidencia sobre, sobre erosión del valor de los activos de sus inversiones ha llevado a refinar técnicas de evaluación que incorporaran los riesgos de los que estamos hablando. En tercer lugar, por razones puramente reputacionales, vivíamos ahora de, de postureo, ¿eh? pues, bueno, se ha sabido que ir en la ola de... de de esa sensibilidad medioambiental, sobre todo cuando se ve que, que en determinados segmentos de población, desde luego la población joven, la población cultivada, etcétera, esto eh, influye cada vez más en las decisiones cotidianas, en las decisiones de inversión, en las decisiones de, de financiación, los agentes financieros, lógicamente, lo han incorporado en sus propias estrategias de marketing y de fortalecimiento de los activos intangibles, el fondo de comercio eh, empieza ya a incorporar esas eh, eh, atenciones, diríamos, a, a, la, a la reputación, pero sobre todo, como señalaba al principio, porque la observación empírica ha puesto de manifiesto que los agentes que tienen un comportamiento, diríamos, en términos amplios, socialmente responsables, no menoscaban su rentabilidad sobre los que no lo tienen y esto en trayectorias largas es determinante. Fue pionero un trabajo que hizo BlackRock antes de que BlackRock, que como sabéis, es la mayor gestora de activos de, de activos financieros del mundo, antes de que BlackRock impusiera como criterio de inversión eh, eh, la existencia de planes de reducción de activos contaminables, ya hizo una valoración, hizo un estudio del performance de determinadas carteras de activos y la conclusión fue eh, determinante. ¿no? Eh, las compañías con inversiones o emisoras de papel, de acciones, de bonos, de cualquier otro activo financiero, con una explícita función de sostenibilidad eh, responsable, eh, tenían resultados eh, significativamente mejores que el promedio. ¿Eh? Esto ya es verdad que quien sea, eh, bueno que tenga alguna cierta edad y sea aficionado a la inversión, a lo que antes no se llamaba inversión responsable, sino inversión solidaria, al seguimiento de los fondos solidarios. Yo, yo recuerdo que hace eh, muchísimos muchísimos años tuve la curiosidad es, por ver eh, si el binomio rentabilidad-riesgo de determinadas determinados fondos muy minoritarios muy excluyentes de inversiones en destinos, eh, no se hablaba tanto entonces de contaminación como de destinos con, de, de empresas con malas prácticas, con trabajo infantil, con sobreexplotación, etcétera, etcétera, tenían resultados distintos. Es decir, si, si ese sesgo de especialización, si esa exigencia, si ese imperativo de exclusión de compañías tabaqueras o compañías que explotaban combustibles fósiles, etcétera, etcétera, eh, suponía una prima de riesgo diferenciado, una menor rentabilidad en última instancia sobre otras carteras, ¿no? sobre otros fondos. Y la sorpresa para mí fue significativa, porque, porque no solo no era así, sino que cuando se tomaban horizontes largos, prescindiendo los ciclos de la volatilidad, digamos, eh, intrínseca a, a, a los sistemas de la evolución financiera, lo que uno observaba es, era un mejor comportamiento. ¿no? Entonces, eh, no tan apreciado como el que se observa ahora. La razón que cabía atribuir eh, no era tanto que la inversión que hoy llamamos socialmente responsable fuera más rentable, o por lo menos no se podía intuir entonces, sino que los profesionales que actuaban como portfolio managers, como gestores de esas carteras sí lo eran. Y además lo que ya, ya tenemos elementos de juicio suficientes para verificar es que los profesionales que gestionan este tipo de, de, de carteras son técnicamente mejores y llevan a cabo un control de las inversiones mucho más detallado que el resto. Por ¿no? tanto, se podría decir que, que aquellas observaciones que vimos en el fondo, sobre todo, británicos, holandeses, eh, solidarios, eh, algunos de ellos de extracción religiosa, por cierto, hoy en día se ha ampliado y se ha creado una cultura de la gestión financiera sensata, responsable, que está aglutinando a profesionales buenos, técnicamente buenos. ¿eh? Y esta selección es eh, ciertamente importante. Hay también... Eh, eh, mecanismos, digamos, coercitivos. ¿no? Hemos entrado ya en una deriva en la que eh, no solamente es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de fortalecimiento de los intangibles, de la reputación, sino que vemos eh, como gestores de grandes gestores de carteras, como es el caso de BlackRock, como fue el caso de Goldman Sachs y algunos otros, eh, digamos que no, programáticamente, dicen que no invierten en empresas eh, que tengan en eh, sus activos eh, potencialmente contaminantes. ¿no? Bueno, esta, esta decisión ha ido un poco más allá en el caso de, de BlackRock, que está exigiendo a... BlackRock es importante porque no hay mercado financiero en el mundo que no esté penetrado por BlackRock. El IBE 35 está penetrado por Blarrock. Y Blarrock lo que dice cada año en esa suerte de circular de Larry Flynn, de su consejero delegado, es: bueno, eh, no solo no voy a invertir en empresas que tengan una proporción de activos no deseables, sino que, que voy, a, voy a empezar a desinvertir. ¿verdad? Bueno, eso ayuda a entender, por ejemplo, que en nuestro país veamos un día así y otro también anuncios de algunas empresas de combustibles fósiles que, que anuncian eh, programas, digamos, de, de desplazamiento urgente hacia hacia otro tipo de, de disposición de, de, de energías, ¿no? sobre, sobre todo de energías eh, renovables. ¿no? El otro elemento que, que yo creo que ha convertido... Eh, bueno, en, en dominante este tipo de, de finanzas es, han sido los bancos centrales. ¿eh? Los bancos centrales son los principales eh, actores en los sistemas financieros, como sabéis, eh, en su condición eh, no solo de supervisores, sino también de definidores y de eh, aplicadores de, la, de las políticas monetarias. ¿no? Eh, el primero que, que empezó a, a marcar en este punto eh, una dirección correcta fue el Banco de Inglaterra, cuando era presidido por Mark Carney. Hoy Mark Carney es el presidente del Financial Stability Board y Mark Carney, como sabe cualquier aficionado a las finanzas sostenibles, fue el que definió ese concepto de tragedia del horizonte. ¿eh? Cuando hace ya muchos años dijo, eh, tenemos claro que el horizonte se está deteriorando, que nos lo estamos cargando. Eh, pero, pero quienes estamos hoy trabajando no disponemos de incentivos suficientes para mejorar las condiciones de vida de las próximas generaciones. Por lo tanto, a, venía a decir, aunque no lo dijo con estas palabras, no hay que confiar en el buenismo, hay que regular, hay que imponer también algunas normas, ¿no? Ahora estamos viendo que la tragedia aquella que formulara, la tragedia del horizonte, el horizonte ya está aquí. ¿eh? Y de hecho, el daño que hemos eh, ejercido, no solamente a las generaciones futuras, sino a las nuestras, a las actuales, son importantes. Por eso el Banco de Inglaterra fue el primero en establecerle a la banca un análisis de... Es, extender los tres de ses. Como sabéis, quienes vivisteis, quienes analizasteis, la crisis pasada del 2008, los, los test de resistencia, las pruebas de estrés de los bancos lo trataban, era de medir cuál era la capacidad de aguante, de resistencia que tenía una entidad bancaria a determinado tipo de episodios distintos. A elevaciones de la morosidad, a caída del crecimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, lo que hace el Banco de Inglaterra, lo que empezó haciendo el Banco de Inglaterra en la época de Mark Curry fue particularizar ese análisis de estrés eh, simulando escenarios de deterioro de los activos, incluida la inversión crediticia, como consecuencia de, de perturbaciones en el medio ambiente. Afortunadamente, esa, esa buena costumbre ha sido seguida y lo más positivo es que ha sido seguido por el Banco Central nuestro, por el Banco Central Europeo, que como sabéis los aficionados a estas cosas, el pasado, 22, el pasado día 21 de, de septiembre, daba a conocer los primeros resultados de un análisis preliminar que había hecho asumiendo básicamente tres escenarios, ¿no? un escenario de comportamiento inercial en el que no se hace nada, un escenario en el que sí se hacen eh, eh, cosas y, y se reducen, no solo, no solo se, se, se, se desinvierte en activos potencialmente dañinos, sino que se reduce la inversión eh, nueva y un escenario en el que, en el que la digamos, las decisiones eh, son más agresivas. ¿no? Lo que se pone de manifiesto es que incluso con, con decisiones que se puedan tomar en la dirección favorable, el deterioro eh, en la calidad de los activos es notable. Y eso tiene lugar no porque los bancos por sí solos sean particularmente eh, dañinos, sino porque las empresas destinatarias en las que se concreta buena parte de la inversión crediticia, de la inversión crediticia, eh, eh, sí si tienen prácticas distantes eh, de ese equilibrio medioambiental. Llamó la atención que del análisis que, que hacía el Banco Central Europeo, que eran unos cuatro millones de empresas europeas, eh, bueno, había algunas españolas y y más del 50% de, de las empresas españolas eh, mantenían un grado de exposición al deterioro eh, notable. ¿no? Los bancos centrales también han extendido sus, su, su escrutinio a eso que se llaman las, las, las políticas macroprudenciales, ¿no? que son las que determinan también el vínculo con la estabilidad macroeconómica y, en última instancia, las que pueden determinar incrementos en la capitalización de los bancos, en la dotación de provisiones, etcétera. Eso está aquí y se va a aplicar ya en los próximos ejercicios y eso quiere decir que aquellos bancos que tengan en sus activos eh, inversiones vinculadas a empresas o a destinos que no satisfagan los requerimientos mínimos van a tener que dotar más provisiones, van a tener que cargar a resultados eh, mayores, eh, mayores dotaciones de fondos propios eh, en general. ¿no? El otro, la otra conclusión importante por parte de, de las autoridades eh, monetarias de, de la observación de los sistemas financieros es eh, y en particular en Europa, es el pronunciamiento. Eh, en el, como sabéis, cuando se estudia la organización, la, la topología básica de, de cualquier sistema financiero en el mundo, eh, cuando se habla de sistemas financieros comparados se suelen enfrentar dos modelos, un modelo basado en la intermediación bancaria tradicional frente a un modelo basado en los mercados. Eso es lo que cuando contempla uno el mundo, lo que ve es que el mundo anglosajón, en el mundo anglosajón eh, esa función de intermediación del ahorro hacia la inversión la llevan básicamente mercados, mercados más o menos organizados y a través de instrumentos más o menos estandarizados, y eh, en el continente nuestro y en Japón eh, básicamente lo llevan a cabo los bancos. ¿eh? Lo que Europa ha hecho es vincular eh, eh, básicamente eh, la, la expansión, la, la progresión hacia la unión de mercados y de capitales con eh, los objetivos de sostenibilidad medioambiental, es decir, ha considerado que si el sistema financiero de la eurozona eh, eh, estuviera más equilibrado, menos dominado por la inter eh, intervención bancaria, estaría más cerca de cumplir los objetivos que de la otra forma. ¿no? Bueno, esto quizás tenga que ver mucho con, con, con la existencia de, de transparencia, con la mayor transparencia, con el mayor escrutinio con las mayores exigencias de información en mercados organizados frente a mercados, mercados, eh, frente a mercados bancarios. ¿no? La otra evidencia que, que, que yo creo que favorece que ha favorecido el desarrollo de las finanzas verdes eh, la hemos visto durante la crisis esta, durante la crisis de, del COVID. ¿no? Hemos visto cómo efectivamente, eh, tanto en bonos, ...como en acciones, la capacidad de resistencia de aquellos que tenían una tintura eh, verde ha sido mucho mayor. ¿no? La propia Comisión Europea ha hecho un, una evaluación del comportamiento diferencial entre valores eh, verdes y no verdes... ...y la rentabilidad diferencial es favorable a los verdes en un 8%, ¿no? lo cual es, está muy bien, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta... Eh, la situación de, de la crisis durante el COVID. Hay otros indicadores más técnicos de los que damos cuenta en nuestro artículo como son medidas del drawdown, eh, cuanto, cuál es la caída máxima que experimenta una acción. ¿no? Algo que los inversores miran muy atentamente cuando dicen, bueno, yo lo que quiero es invertir en algo pero no tener sustos. ¿no? Eh, durante el COVID eh, hubo episodios ¿no? de de contracciones en minutos o en días muy, muy pronunciadas. ¿no? Cuando uno analiza los distintos índices y sobre todo dentro de los índices los valores más cargados en, digamos, una mayor personalidad verde, ve que ha sufrido significativamente menos que el resto. Eso es compatible con el análisis de volatilidad. Cualquier indicador de, de, volatilidad, de volatilidad que utilicéis eh, pondrá de manifiesto que que el riesgo intrínseco en los valores verdes, eh, tanto acciones como, desde luego, bonos, es, eh, es mucho menor. ¿no? El otro elemento a destacar y que yo creo que puede marcar eh, una expansión, una aceleración en la utilización de finanzas verdes en los próximos años, es el sector seguros. El sector bancario ya está ahí. ¿eh? Está marcado, eh, eh, está marcado además porque... Hay observación, hay evidencia empírica que pone de manifiesto que la tasa de morosidad de los bancos con una personalidad verde es menor que la del resto. Eh, pero bien, ahora, ahora le toca al sector seguros en, en el mundo, que es en el que en última instancia soporta una parte significativa de esos costes eh, materiales. El supervisor de seguros eh, parece que se va a tomar las cosas en serio y aunque más tarde... Eh, que, otros agentes, que otros agentes financieros, eh, yo tengo la impresión de que en los dos próximos años vamos a ver ¿no? un protagonismo de las compañías de seguros en este ámbito. Un par de referencias al mercado de bonos verdes, que es eh, eh, el que ocupa una parte eh, significativa de, <ríe> del trabajo nuestro en, en la revista, ¿no? Bueno, ya sabéis que el concepto de, de finanzas verdes se acuñó para denotar todas aquellas modalidades en las que el prestatario o el emisor de un instrumento financiero eh, lo asignara a un destino eh, generador de ser realidades positivas medioambientales. Esa era más o menos la exigencia. ¿no? Un, un instrumento financiero es verde cuando va a financiar eh, algo que, que también. Contribuye a la descarbonización o un destino eh, nuevo, como son, como luego han sido, las infraestructuras eh, energéticas renovables, o, la, o la, el IMS D en, en hidrógeno verde, o, o proyectos que tienen que ver con la eficiencia de edificios, etcétera, etcétera. ¿no? Dentro de esos instrumentos, dentro de esas modalidades, en general de finanzas verdes. Eh, los que han tenido un mayor protagonismo han sido, han sido los bonos verdes. ¿no? Y nuevamente, eh, eh, el efecto libre, el efecto de liderazgo lo han ejercido, lo ejercieron instituciones públicas. ¿no? El primer emisor de bonos verdes fue el Banco Europeo de Inversiones, como sabéis, hace, hace ya 14-15 años y a partir de entonces hubo algunas otras instituciones, algunas empresas públicas, la francesa EDF, luego algunos municipios, hasta que el sector privado eh, tomó confianza y se lanzó a, y se lanzó a las emisiones. ¿no? Hoy es un mercado dominado eh, por el sector de bonos corporativos eh, y habría eh, que señalar que España eh, tiene eh, algunos de los principales emisores de bonos verdes, de los principales emisores del mundo, más allá, privados, más allá de que, que la mitad de las comunidades autónomas tengan un protagonismo, aunque solo sea por sacar pecho y también alguna otra eh, administración pública. Cabe destacar que, que es un mercado que tiene un, un, un, un grado de autorregulación grande a través de los Green Bond Principles. Hoy comentábamos con algún compañero que participó en la en la participación inicial eh, de ellos, y, y quizá lo más interesante de, para mí del mercado de bonos verdes es que las innovaciones que estamos viendo en, sus, en, sus, en las emisiones las están incorporando también otros, otros bonos sostenibles, socialmente responsables, no medioambientales. Eh, y la principal innovación eh, Quizá tiene que ver con ese mayor escrutinio que se hace en las modalidades de Financiación Verde. La, la, la, la principal innovación es, oye, yo no voy a comprar a comprarte un bono porque digas tú que es verde, ¿no? porque vayas a dar un par de brochazos, ¿no? eh, sino porque los resultados así lo demuestran. ¿eh? Por lo tanto, vamos a vincular, vamos a indiciar la rentabilidad final, la rentabilidad efectiva de ese bono al desempeño, al cumplimiento final de los objetivos para los que, bueno, yo creo que, que, que son avances ciertamente, ciertamente importantes. no Vincular el tipo de interés a la satisfacción de cualquier objetivo concreto e incorporarlo a priori está muy bien. ¿no? Eh, estas, estas innovaciones están siendo cada vez más esta vinculación de rendimiento a resultados están siendo cada vez más extendidas. El año pasado, en el 2019, para ser más exactos, eh, una parte, casi el 12% de todas las emisiones ya incorporaban ese tipo de, de especificaciones. ¿no? Bueno, eh, cuando uno analiza cómo han ido los bonos verdes, es decir, si, si han tenido un buen comportamiento en la relación rentabilidad-riesgo, insisto, desde una perspectiva financiera, no se pueden hacer valoraciones cuando se habla de finanzas verdes eh, solo cualitativas. ¿no? Eh, la mejor tarjeta de visita para avalar el desarrollo de los instrumentos eh, sostenibles es la relación rentabilidad a riesgo. ¿no? Y lo que han vuelto a poner de manifiesto, incluido incluido la pasada crisis, es esa capacidad de resistencia eh, superior a, al resto. ¿no? Eh, es más, lo que hemos visto durante la crisis eh, en la que, como sabéis, todavía hoy hay una diferenciación clara entre bonos públicos y bonos privados en cuanto al tratamiento que les da el mercado, en cuanto a las primas de riesgo, etcétera, eh, los bonos corporativos, los bonos empresariales más castigados, eh, es que los bonos verdes han sido menos, los bonos verdes privados menos castigados, que el resto. ¿no? Yo creo que eso tiene bastante que ver con algo bien significativo desde el punto de vista de la política financiera, que es la decisión que adoptó al inicio de la pandemia el Banco Central Europeo de crear un programa de compra de bonos eh, pandémico. ¿eh? Ya sabéis que al margen de las compras de bonos que los bancos centrales venían haciendo, el nuestro, cuando le vio las ovejas al lobo, eh, creó un programa de compra de bonos adicional, ¿no? Y dentro de ese programa de bonos adicional incorporó eh, bonos eh, privados, bonos empresariales, bonos corporativos. Y dentro de esos bonos corporativos el Banco Central Europeo no ha ocultado que ha concedido, que viene concediendo un trato de favor a bonos etiquetables, a bonos que satisfacen las taxonomías de eh, bonos eh, verdes, ¿no? Eh, Europa también ha señalizado, yo diría, de forma diferencial frente frente a otros bloques, frente a otros países, no. A pesar de que Europa, en la Unión Europea, llevamos un retraso en la satisfacción de los objetivos comprometidos en diciembre de 2015, ese retraso es menor que el que define, eh, desde luego, Estados Unidos, que nos dio la sorpresa desagradable de, de estar durante tres años fuera de, del acuerdo, o incluso, o incluso China. ¿no? En mi opinión, una de las, de las eh, señales, más allá del pacto verde, ¿no? eh, más allá de, de decisiones específicas, por ejemplo, más allá de la creación de un grupo de trabajo para mejorar los estándares de información de las empresas, ¿eh? no hace falta que os diga que aquí es clave eh, la transparencia. Y cuando hablamos en economía o en finanzas de transparencia, lo que hablamos es de estándares de información contable, ¿eh? donde se pueda analizar, igual que uno analiza cuál es el activo circulante de una empresa, eh, que se pueda analizar con el suficiente detalle las especificaciones medioambientales. ¿no? Hay Europa ha dado pasos eh, eh, más significativos que, que desde luego Estados Unidos. ¿no? Pero quizá. Para ir concluyendo, el, la señal que en mi opinión es más vinculante es, es la creación del Next Generation EU. Es, la, es eh, la concreción dentro de ese plan de financiación paneuropeo por 750.000 millones de dólares, de euros, la especificación de que al menos un 37% van a ir destinados a la aceleración de la transición energética. Y eso significa, significa de todo. Significa que el ámbito de la sostenibilidad medioambiental ya está poniendo eh, eh, la atención en proyectos que tengan que ver con, con, con esos objetivos, pero dentro de ellos las propias eh, finanzas verdes. ¿no? Eh, desde, desde la prospección para el desarrollo del hidrógeno verde y la creación de un hub en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, eh, hasta, bueno, hasta la financiación del incremento en las infraestructuras fotovoltaicas que se están llevando a cabo, eh, pasando eh, por, por, por, por cualquier otro proyecto que tenga que ver con la... Con, la, con el reciclaje de residuos, con el apoyo en definitiva a la economía circular, etcétera, Europa envía una señal clara. ¿eh? No solamente de intenciones, sino que, me ha dicho, oye, más de un tercio, un 40% de los recursos que le correspondan a, ca a cada Estado miembro se tiene que dedicar a esto. ¿no? Yo diría que es la gran oportunidad, la gran oportunidad para que los sistemas financieros, todos los operadores financieros Pongo la atención aquí, pero la gran oportunidad para que la academia ponga sobre la mesa, incluso con cargo a la financiación de esos fondos, iniciativas. ¿eh? Iniciativas probablemente es una ocasión también para que la academia, para que iniciativas como las que estáis poniendo, las que he tenido ocasión de, de ver en esa conexión, eh, conecten con el sector real. ¿eh? Porque claro, este es un ámbito que no se puede estudiar solo en los laboratorios, en las facultades. Es un ámbito en el que el peso de la observación empírica es determinante y el mejor peso de la observación empírica es estar al lado de donde hay proyectos que nazcan nuevos. ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, yo, yo valoro muy, muy positivamente. Yo creo que, que, eh, que, que más allá de, de otros destinos, eh, eh, en un país como España, que va a recibir 140.000 millones en cuatro o cinco años, como máximo, de esos 72.000, como sabéis, eh, en concepto de subvenciones, ¿no? y con la especificación concreta de acelerar una transición energética, ahora de alguna forma impulsada, presionada por unas circunstancias eh, claras, como, como, como es una casi crisis derivada de, de la volatilidad, del incremento de los precios de, de los combustibles fósiles, en particular el gas, sí puede dar eh, pie a que se acentúe lo que ya es en cierta medida un cierto liderazgo que tienen algunas empresas y, y entidades públicas españolas en la disposición de finanzas verdes. ¿no? ¿Eh? Entre los emisores hay grandes emisores eh, españoles, pero lo que sí es importante es que lejos de... De esa élite ¿no? que constituye menos de media docena de empresas y otro tanto de comunidades autónomas, el concepto baje hacia, hacia ese censo empresarial de 3.300.000 empresas que hay en nuestro país y lo verde, la, la, la posibilidad de utilizar instrumentos eh, compatibles con, con eh, respeto en última instancia los objetivos de sostenibilidad sea cada vez mayor. Yo no soy pesimista en este punto. Es ¿eh? más, no soy pesimista global. Creo que en la próxima cumbre de Glasgow va a haber un avance en la dirección, en el respaldo, en la mayoría de edad de las finanzas verdes, pero creo que en particular eh, en nuestra economía, en nuestro país, eh, el sistema financiero no va a tener más remedio que seguir de alguna forma esa especie de presión medioambiental que va a existir en buena parte de las empresas. Nada más, esto era lo que quería decir. ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. por gracias. atenderme. Pues, Pablo. ¿no? Bueno, buenos días y muchas gracias a todas las personas que hoy os habéis acercado hasta aquí, a pesar de las restricciones. Y a todas aquellas que me consta que son muchas y que nos están siguiendo por internet. Y agradecer y felicitar como no a la UNED y al resto de universidades por el lanzamiento de este fantástico MOOC. Además en un marco inmejorable, como decía Marta, ¿no? La Semana de la Educación Financiera, el lunes se celebraba en España el Día de la Educación Financiera. Y felicitar a la Revista 17 por este fantástico monográfico sobre finanzas sostenibles y, como no, a todos los autores que con sus trabajos, sus reflexiones y comentarios han contribuido al mismo. Y por último, agradecer a mis compañeras, a mis coautores de, del paper, Raquel, Cristina, porque sin su trabajo sería imposible de alguna forma estar aquí hoy presentando este, este artículo. Allá en marzo, eh, abril de, de este año, cuando nos propusimos la redacción de este paper, quisimos hacer una foto. Una foto de las numerosas iniciativas y avances en torno a las finanzas sostenibles que se hacía un poco también difícil de seguir. ¿no? Pero lo quisimos hacer haciendo hincapié en los retos, en los retos que son muchos, los desafíos que quedan por delante para que efectivamente podamos verificar una contribución eficaz al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y además verificar también un compromiso genuino de todos los actores de la industria financiera por el desarrollo de las finanzas sostenibles. Y no deja de ser una foto, por lo tanto nace con ciertas limitaciones, seguramente muchas iniciativas que fueron lanzadas a posteriori no vienen recogidas en el artículo, pero eso no deja de ser una buena noticia porque significa que el desarrollo de las finanzas sostenibles continúa su camino. Desde el grupo de investigación de la UNED FINRES, al cual pertenecemos todos los autores, eh, seguramente compartamos con todos vosotros la preocupación por avanzar en la integración de los factores ASG en el día a día de las actividades económicas y en el día a día de las decisiones de inversión y financiación. El contexto, como dice Emilio, no deja de lanzar señales de urgencia. La toma de conciencia de la emergencia climática derivada del calentamiento global del planeta, la crisis financiera del 2008, todavía reciente en la mente, que evidenció problemas serios de gobernanza en la industria financiera y de gestión de riesgos, precisamente los riesgos que tenemos que ser capaces de gestionar y tenemos que ser expertos, y que dañó seriamente la confianza y la reputación en el sector. Y ahora la actual crisis de esta pandemia, que está teniendo unos efectos sociales tremendos. Aproximadamente más del 60% de la masa laboral a nivel mundial es economía informal. Y muchos de estos trabajadores informales no pudieron salir a trabajar. Por eso todos estos efectos sociales no han hecho más que reforzar la necesidad de desarrollar y profundizar también la dimensión social de las finanzas sostenibles y no solamente lo verde. Además, vemos que el camino de la transición ecológica no está siendo fácil. Estamos asistiendo ahora a picos, a alzas de energía, a problemas estructurales todavía en el mercado energético que si se prolongan en el largo plazo tendrán consecuencias medioambientales y también sociales. Porque lo social está estrechamente ligado a lo verde. Y de la gestión de todo ello va a depender en gran medida la gobernanza que desde empresas, instituciones, reguladores, supervisores y actores de la industria financiera hagamos de todo ello. En el artículo destacamos los avances, pero también los desafíos para el sector bancario europeo para, de alguna forma, desarrollar de forma genuina las finanzas sostenibles. Y lo hacemos en un primer lugar respecto con la óptica del ámbito regulatorio, porque sí, pensamos, pensamos que es necesario una regulación y una supervisión de las nuevas clases de activos que han venido surgiendo. La marketinización de la inversión socialmente responsable, incluso, por qué no, también de la inversión de impacto, tiene sus ventajas claras, pero también sus inconvenientes. A medida que el mercado se hace mayor... También es mayor el riesgo de greenwashing, de ese postureo que comentabas, Emilio, y de ese impact washing. Y de alguna u otra forma, habrá que verificar el logro de los verdaderos objetivos de todo esto, que es conseguir el impacto positivo en el medio ambiente y en lo social. Y como las cuestiones de medición, metodologías de los impactos ASG son complejas, hay que establecer un sistema de gobernanza. Y la regulación y la supervisión forma parte de ello. Desde el punto de vista regulatorio, en primer lugar, respecto a la implicación necesaria accionarial, la propia Directiva 828 del 2017 ya apunta a los inversores y a los gestores de activos a realizar un seguimiento a las empresas en su desempeño no financiero, en cuestiones de sostenibilidad medioambiental y social de forma creciente también social. Y aquí cabe preguntarse varias cuestiones. Por ejemplo, ¿será necesario generar una implicación colectiva que incluya también a los inversores minoristas? ¿Cómo generar una implicación de las entidades financieras para realizar un verdadero seguimiento a su cartera de préstamos, a las empresas de su cartera de préstamos y no solamente a la cartera de inversión? Y en este sentido, cómo realizar un seguimiento del desempeño no financiero de las pymes cuando no hay un acceso fácil a la información no financiera de las pymes que no vienen siendo obligadas a reportar esta información no financiera, salvo que coticen en mercados. En este sentido, sería importante el rol que pueden jugar las entidades financieras al proveer el asesoramiento y la capacitación en ese segmento minorista. Pero para ello necesitaremos previamente formar equipos internos en las entidades financieras que sean capaces a posteriori de dar un asesoramiento diligente a ese segmento minorista. Bien, pero ¿bajo qué criterio voy a realizar este seguimiento a estas empresas? ¿Qué actividades económicas debo seguir? ¿A qué empresas debo fijarme? ¿Qué métricas debo utilizar para medir el impacto? Al respecto, la Unión Europea ha comenzado a proclarificar el concepto de inversión medioambientalmente sostenible, fijando unos criterios de selección en función al logro de unos objetivos medioambientales. Es lo que llamamos la taxonomía verde, regulada en el propio reglamento del año pasado. Ahora bien, esta taxonomía verde ni está completamente desarrollada, porque ha desarrollado unos pocos objetivos medioambientales de los seis que propone, ni es para nada fácil de aplicar presenta problemas, problemas de la utilización de la propia nomenclatura de actividades, la NACE, que utiliza cuando esta nomenclatura coexiste con otras clasificaciones, por ejemplo, como la ISIC de Naciones Unidas. Y además hay dificultades a veces para eh, clasificar dentro de una actividad a una empresa que está involucrada en muchas actividades. Y además, si nos damos cuenta la mayor parte de la cartera de préstamos que tiene una entidad financiera está concedida bajo la idea de propósitos generales, lo cual dificulta el proceso de identificación eh, en torno a las actividades económicas. De hecho, la taxonomía parece que se aplicaría mejor bajo un ámbito general o sectorial y parece ser que esa es la tendencia y presenta dificultades serias y reales para su aplicación al segmento de pymes. Además coexiste con otras clasificaciones en otros países en otras regiones y se empieza a hablar ya de la necesidad de una taxonomía común. Además, lógicamente, hablamos de taxonomía verde, con lo cual su alcance es limitado, no incluye ni siquiera las actividades marrones, esos activos que dañan el medio ambiente pero que deben tenerse en cuenta también para diseñar las pautas y mecanismos para una adecuada transición ecológica y además son activos que están presentes en todos los balances de la industria financiera y que operan en muchísimos países. Tampoco, desde luego, fija criterios de selección de actividades en función del logro de unos objetivos de impacto social. Es decir, no desarrolla una taxonomía social. Aero, a eso bien. Ahora bien, la Unión Europea sí que está, de alguna forma, estudiando y analizando el desarrollo de forma muy seria, futuro, de la taxonomía social. Cuestión compleja, desde luego. La atribución del logro de unos objetivos en términos de impacto social no es sencilla. Depende muchas veces de la interactuación de muchísimos agentes en un ecosistema y puede que el criterio de selección por actividades no sea el más adecuado para la elaboración de una taxonomía social. Pero sin duda es una cuestión importante y crítica, dada la interrelación que hay entre lo social y lo verde, que hemos comentado. Y dados los efectos sociales que está teniendo esta crisis y los futuros efectos sociales que tendrán futuras crisis de índole climática. Y también para realizar este seguimiento necesito información, información transparente, métricas comparables. Y llegado a este punto, si quiero tomar decisiones de financiación e inversión, o accedo a esa información o realmente tendré un problema. Y actualmente hay claramente una falta de accesibilidad y calidad en los datos, una falta de consenso, de métricas y metodologías y de modelos de reporte. La Directiva de la Unión Europea sobre el Reporte de Información o no Financiera. El reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad en el sector financiero y el propio reglamento de taxonomía han contribuido a la obligatoriedad de divulgar información no financiera. A veces con enfoques diferentes, a veces con un enfoque de materialidad financiera, es decir, reportamos métricas por el posible impacto en el desempeño financiero de la empresa. Importan las métricas por ese impacto financiero. Pero otras veces. Divulgamos y aportamos métricas con un criterio y un enfoque de materialidad medioambiental y social. Es decir, métricas porque la propia actividad de la empresa tiene unos impactos en el medio ambiente y en lo social. Pero aún así, estas directivas y reglamentos tienen un alcance limitado porque afectan a un grupo reducido de empresas. De hecho, en abril de este año la propia Unión Europea acordó modificar la directiva sobre reporte de información no financiera a través de la propuesta directiva de reporting de sostenibilidad corporativa y amplió el alcance de estas obligaciones a toda gran empresa, a todas las empresas que cotizan, salvo las micros, lógicamente, y requería, requiriendo además a futuro una verificación de la información facilitada. Y facilitando también el acceso digital a toda esta información. En este con contexto hay intentos realmente valiosos para proponer estándares de métricas, estándares de modelos de reporting en el campo climático, el Carbon Disclosure Project, o en el campo de la inversión de impacto, el Impact Management Project, por ejemplo. Pero aún así hay una dificultad añadida porque... Hay que incorporar todas estas obligaciones métricas y demás cuestiones a todo lo que es la normativa técnica regulatoria del sector financiero. Y en eso están las agencias supervisorias del sector en Europa y las agencias supervisoras de los mercados de valores en Europa. Y en cuanto a la elaboración de índices de referencia climáticos y de impacto social, también hay diferencias en la metodología. Y eso provoca divergencias en los resultados de la calificación de activos que han sido estudiadas y han sido analizadas. En ese sentido, también eh, la ESMA y el IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, han lanzado ya consultas públicas sobre estas cuestiones, sobre los criterios, las metodologías que hay que seguir por las agencias de calificación a la hora de elaborar estos índices. Aquí es importante definir y clarificar dos cuestiones. Uno, el alcance de los conceptos y dimensiones que se utilizan para la construcción de los índices. ¿Qué hay detrás de lo que es medioambiental, social y gobernanza? Detrás de todo ese árbol de dimensiones, ¿qué hay detrás y qué conceptos se persiguen? No siempre son los mismos. También hay que clarificar el enfoque de las distintas propuestas de métricas. ¿Qué es lo que mido? ¿Y qué enfoque voy a utilizar? ¿Un enfoque de materialidad financiera? ¿Un enfoque de materialidad social, medioambiental? Hay que clarificarlo. Estas dos cuestiones en los análisis que se han desarrollado prácticamente explican casi el 80% de las divergencias en los resultados de la calificación de un mismo activo. Por último, hacer mención desde el punto de vista regulatorio a las cuestiones de etiquetas o pecolabels ¿no? y estándares de productos de financiación o de inversión sostenible. La regulación en la Unión Europea ha propuesto y ha impulsado el estándar de bono verde europeo, como comentabas, Emilio, como preámbulo a la futura ley del bono verde europeo. Bien, se habla también de la necesidad de desarrollar lo que son los Ecolabels. Ecolabels o etiquetas a aquellos productos de financiación o de inversión responsable que se vayan o se piensen comercializar en el segmento minorista. Y efectivamente, desde, el, desde ese mismo momento que pensamos comercializar algo en el segmento minorista, tendremos realmente que asegurar una adecuada verificación de todos estos productos. Y ello requiere estar en disposición de medir el impacto medioambiental y social ligado a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible. Avanzar en definitiva hacia estrategias de screening de inversiones en base a unas estrategias de mayor valor, focalizadas en la integración de los factores ASG y también en la medición de los impactos a nivel de medio ambiente y social bien, ahora dejando atrás las cuestiones regulatorias importantes, quiero hacer mención también a los desafíos que plantea la gestión e integración de los riesgos ASG en el marco prudencial que has comentado de supervisión y de estabilidad financiera de la Unión Europea. No es fácil. Tanto la EVA, la Autoridad Bancaria Europea, el Banco Central Europeo y la Comisión están estudiando esta cuestión. Y desde luego, como dices, Emilio, esto está aquí, y parece que el sector bancario debe prepararse, si no lo está haciendo ya, para incorporar al menos en el futuro escenarios, yo creo que en el corto plazo, escenarios de riesgos climáticos en las pruebas de resistencia y estrés financiero. Y en ello las principales dificultades que se están analizando en los estudios que has comentado es analizar las correlaciones que hay entre el riesgo climático y el riesgo financiero. Y una cuestión importante introducir en el análisis dinámico el horizonte temporal de mayor largo plazo propio de la naturaleza de, de estos escenarios climáticos. Porque realmente esa volatilidad y la relación que existe con la rentabilidad hay que estudiarla en el largo plazo, porque a corto plazo los mercados nos, nos llevan a sorpresas. Además, integrar todo ello en las normas técnicas desde la óptica prudencial de supervisión de riesgos y estabilidad financiera. Hablo de Basilea, de los requerimientos de capital, MIFID, etc. En la práctica, los riesgos climáticos se pueden recoger y se podrían recoger como una categoría de riesgo más por su potencial impacto en los riesgos financieros. También en el avance de todo esto, de las finanzas sostenibles, se han desarrollado prácticamente nuevos activos. Estamos viendo los bonos verdes, ahora recientemente los, el impulso de los bonos sociales, bonos sostenibles, bonos temáticos, préstamos verdes, préstamos incluso ligados a criterios de sostenibilidad concedidos bajo propósitos generales pero ligados a criterios de sostenibilidad y también desde el lado de la inversión de impacto, los fondos de inversión de impacto que combinan de alguna forma esas exigencias de una rentabilidad financiera pero también exigencias de impacto social y medioambiental y por qué no también los pocos pero innovadores contratos de pago por resultados que nacen dentro del ámbito de la colaboración público-privada y que incorporan complejos mecanismos de transferencia y reparto de riesgos y rentabilidades, son los llamados, los mal llamados bonos de impacto. Bien, Estamos ante una evidente marketingización con la ventaja impresionante que ello supone de movilizar ingentes cantidades de dinero hacia el desarrollo de las finanzas sostenibles. cuestión necesaria. Y no solamente hacia la inversión socialmente responsable, hacia la financiación responsable, sino, por qué no, también hacia la inversión de impacto. Bien, pero hace falta una verificación de todos estos productos si se quieren comercializar en el segmento minorista, facilitar una adecuada información precontractual y, cómo no, establecer un adecuado marco fiscal y regulatorio que asegure un correcto diseño, ¿de acuerdo?, y una correcta y una contratación diligente de estos productos dentro del mercado del segmento minorista. Son productos complejos. Además, con altos costes de transacción, las comisiones que se están cobrando por algunas gestoras son más elevadas. Y ello puede generar asimetrías y puede generar algunos problemas de riesgo de exclusión hacia algunos segmentos como pymes, etc. No es fácil integrar a las pymes y a los segmentos minoristas de inversores en todos estos productos. Y ya terminando, relacionado también con algunos riesgos de exclusión, Menciono un poco la importancia de desarrollar programas de colaboración y cooperación internacional que reconozcan las diferencias entre países, para realmente lograr una transición justa y equilibrada. Y por último, reforzar la importancia de utilizar también las tecnologías digitales para favorecer el acceso, el seguimiento en tiempo real, la actualización de las métricas, la gestión y tratamiento de la información en términos y bajo criterios ASG, y la verificación del impacto, promoviendo, si cabe, una mayor inclusión y una cohesión en el desarrollo de las finanzas sostenibles. Esta semana también, además de la educación financiera, se ha celebrado el South Summit. En el South Summit, uno de los pilares y los lemas de este South Summit ha sido precisamente la sostenibilidad. Cómo aplicar la tecnología digital a la sostenibilidad. He asistido a algunas conferencias que aplicaban de alguna forma inteligencia artificial a los modelos de métricas sostenibles. ¿no? En definitiva, lograr que las finanzas sostenibles, ese gran cajón, como decías, eh, sean realmente inclusivas y generen realmente un impacto positivo en términos del logro de los objetivos de desarrollo sostenible y objetivos del Acuerdo de París. Y hasta aquí esta breve foto y humilde que hemos querido hacer y muchísimas gracias por vuestra atención y, y bueno quedo abierto a preguntas que contestaré en la medida de lo posible muchas gracias, muchas gracias. Eh, perdón Creo que las dos ponencias han sido muy clarificadoras y sobre todo han puesto encima de la mesa los retos, que, los retos que hay, porque en este momento parece que las finanzas sostenibles, todo el mundo es sostenible, pero yo he recordado, la, el último escándalo, has hablado de BlackRock, del último ex responsable de sostenibilidad de BlackRock, que ha sido un escándalo esta semana, diciendo que BlackRock es puro marketing y que la sostenibilidad que está haciendo BlackRock... Y algunos de, los, de algunos de los argumentos que da tienen mucho, mucha lógica. Eh, no vamos a entrar ahí porque no tenemos tiempo, pero creo que tenemos muchos retos y, y sobre todo la Unión Europea, ese eurocentrismo con el que ve los problemas de algo que es totalmente global, yo creo que también tiene que plantearse que las soluciones no pueden ser solamente europeas a un problema global en un sistema financiero global. Eso por un lado. Y por otro lado, todo es cambio climático. Y cambio climático y el medio ambiente es más que el cambio climático y desde luego es mucho más la parte social y, y otras partes de la sostenibilidad que hemos estado muchos años defendiendo que se trataran de manera conjunta que no se podía separar los impactos sociales de los ambientales y desde luego que medio ambiente no solamente es cambio climático que es importante y que por algún lado hay que empezar y que podemos entender cualquiera de esas cuestiones pero mmm, no tenemos que quedarnos solamente en eso sino que tenemos que ser muy críticos también con algunas de las soluciones que lógicamente vienen impulsadas por muchos lobbies que también están modelando el, hacia dónde va la sostenibilidad en el sistema financiero europeo. Y yo con eso, si queréis que demos un, una pregunta... Venga, te has levantado la mano súper rápido, pero por no pisar el tiempo del, del resto de, de compañeros. Tengo una duda con la diferencia entre inversión en temas temáticos eh, en inversión de impacto y socialmente responsable. Desde mi punto de vista pienso que faltan más estudios, más teorías que nos ayuden a diferenciar y, y luego, aunque se supone que están dentro y se consideran que ya lo tenemos en cuenta, yo creo que hay que insistir en que esas finanzas sostenibles tienen que estar totalmente alineadas con los principios rectores de empresa y derechos humanos y otro de los temas que he hecho en falta el rol de la cooperación al desarrollo en todo esto, sobre todo cuando hace inversiones también. Y otro tema que creo que hay poco debate todavía es el lavado de los activos, de los activos verdes, que también puede suceder. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo ¿no? con, con las opiniones que, que señalas. ¿no? Y, y ya se ha abierto además un ámbito muy... muy... Muy relevante, en mi opinión, que es la vinculación entre esa necesidad, esa especie de ecumenismo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la desigualdad entre países eh, para satisfacerlos, ¿no? Y el papel que tiene que jugar eh, la cooperación, ¿no? Es una acción más, más amplia, ¿no? Algo es avanzado, ¿no? ¿Eh? Porque eh, todos los análisis de contaminación en frontera, etcétera, etcétera, van por esa vía, ¿no? Pero pero yo creo que son absolutamente vinculables los dos. Es más, antiguamente cuando se hablaba de cooperación, se hablaba de una cierta condicionalidad. Bueno, un elemento nuevo de, de esa condicionalidad en los programas de cooperación puede ser el, la disposición de un plan de, de satisfacción de esos objetivos de sostenibilidad. Es interesante las cosas que has dicho. Y sí, bueno, comentar efectivamente, ¿no? Hay a veces. Eh... Bueno, pues diversidad de conceptos y no son exactamente lo mismo. No es lo mismo la inversión socialmente responsable, la inversión de impacto, pero de alguna forma se deben juntar y se deben de alguna forma en el camino eh, eh, realmente cruzarse. Y efectivamente, bueno, pues hay además vehículos de inversión diferentes dependiendo si es inversión de impacto, inversión socialmente responsable, etc. Desde luego la consideración de los principios universales en cuestiones de derechos humanos, etcétera y tal, se tienen en cuenta. De hecho, el propio reglamento de la taxonomía hace mención también a algunos principios de respeto, etcétera, esos principios universales. Y respecto al tema de la confusión en el tema de la cooperación internacional de desarrollo, ¿sabes lo que pasa? Que hay dos agendas que corren en paralelo, ¿vale? Y que además se decidió que fuera así. El tema de la cooperación internacional de desarrollo sigue. Eh, la línea y la agenda de la Organización de los Estados para la Cooperación Económica Internacional, la OCDE. Y esta agenda es paralela a la agenda, al plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea, pero corren en paralelo. Y entonces tienen algunas diferencias porque las prioridades en estos países a veces son distintas. ¿Bien? Y entonces simplemente hacerte esa reflexión, pero evidentemente tiene sus propias agendas. ¿Bien? Pues muchísimas gracias.